Contigo Me encanta tu belleza y fragancia A ti nadie te iguala Amo como me amas Mami esto no es obsesión Es que contigo estoy mejor Solo dame un beso Y pierdo el control Estar contigo me encanta Tu belleza y fragancia A ti nadie te iguala Amo como me amas Mami esto no es obsesión es que contigo estoy mejor. Solo dame un beso y pierdo el control. Es que cuando estoy contigo no escucho ya más el ruido de mi pasado. Ahora estoy a tu lado, mami. Tú me cambiaste, tú me mejoraste. Ya no soy el que yo era antes. Lo que pasa estar ahí, estar ahí. Y si una no me muero, sea por, por ti Baby, contigo yo soy feliz A mí tú eres fancy Nunca vas a sentir esto por alguien Te soy fiel como Que Lakers Porque, baby, tú eres mi diamante Mi cómplice y amante Estar contigo me encanta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 Yo te sorregalaré hasta la muerte como un cuéntate en mi brazo mami yo te cuidaré, cuidaré. Y si tú me pides la luna te la daré, daré. conozco tu lunar bebé que no se ve sabes bien que yo te encanto también me encantan tus poses contigo toda la noche está no me importa nada, solo contigo estar A mí un mes y eres mi en A mí conmigo amo, nunca te faltará Contigo pasar toda una vida Eres tú nada más, tú mi otra mitad Tus curvas son el mar Y yo me quiero hogar Estar contigo me encanta estar contigo me encanta tu belleza y fragancia a ti nadie te Llega like mami, mommy, lo hey, hey,